Me llamas tan linda. Me cuentas cuánto me extrañas. Es raro, quizá oíste mi canción. Pues no tengo tu tiempo. Anda, busca a alguien que quiera oírte. Si pensabas que yo nací ayer, he ahí tu error. Eso se acabó. No me hace falta tu amor. Lo que ya lloré, basto. Se terminó. Ya seguí mi vida desde nuestro adiós. Eso se acabó. No me hace falta tu amor, puedes insistir más no Ya fuiste, ya te explico aquí Y es tarde para pedir perdón, ya no hables vete y calla Y si piensas que me puede importar, entiende, me llevo yeah. Recuerdo ese fin de Cuando te pillaron por mentirme Le echabas la culpa al alcohol Así que Ya está decidido Te lo tienes muy bien merecido Hasta ahora la víctima A mí me da igual si no Eso se acabó No me hace falta tu amor Lo que ya lloré bastó Se terminó Ya seguí mi vida Desde nuestro adiós Eso se acabó no me hace falta tu amor, puedes insistir más no. Ya fuiste, ya te explico así. Y es tarde para pedir perdón. Ya no hables, vete y calla. Y si piensas que me puede importar. No me importa ya Sigues fantaseando De cuando eras más Pero ya pasé de ti Hoy eso quedó atrás Digas lo que digas No voy a regresar Esto se acabó No me hace falta tu amor Puedes insistir más no Ya fuiste ya Te explico así Te explico así ya Es tarde para y y importa un carajo, ya. Y lo llamé, ¿vos te un mensaje? Lo llamé, pero bueno, no contestó. Y dije fácil porque está adentro y no escuchaba el celular este, así como que a ver, en mi lado, no hay nada.